Somos 90 trabajadoras que realizamos las tareas de limpieza en la clínica IMQ de Zorrozaurre y Virgen Blanca. El 25 de noviembre, nuestra actual empleadora nos comunica que el IMQ ha tomado la decisión de internalizar el servicio limpieza y que se niega a subrogarnos al personal y que, por tanto, tras decenas de años prestando servicios, vamos a ser despedidas. Alegan que contratar personal nuevo, sin antigüedad, sin nuestros pluses y sin y nuestras mejoras, resulta más barato y rentable. Su plan consiste en contratar nueva plantilla a partir del 1 de enero. Pretendían, además, que fuéramos nosotras quienes durante el mes de diciembre formáramos a las personas que vayan a ocupar nuestros puestos de trabajo. Un insulto del IMQ hacia nosotras. Está claro que para ellos solo somos merc mercancía a sustituir. Hay que señalar que el año pasado accionistas del grupo IMQ se repartieron más de 13 millones de euros en dividendos. Defender el mantenimiento del 100% de su actividad es lo mismo que decir que quienes no tenemos seguros privados carecemos del derecho a la sanidad. No es nuevo que el departamento que dirige a Mendía, con su actuación, vulnere sistemáticamente el derecho de huelga, de huelga y que esta vulneración se produzca fundamentalmente y de manera grave en sectores feminizados, como la limpieza o los sectores de cuidados. Esta es la política de igualdad y de equidad de género que impulsa el Partido Socialista, ¿Es este su compromiso con la erradicación de la brecha salarial? La mayoría de nosotros llevamos 10, 15, 20 o incluso 40 años desempeñando estas funciones para el IMQ. Apelamos al Gobierno vasco para que se implique la protección de nuestro empleo y nuestras condiciones y adopte una postura activa. Durante la pandemia hemos tenido la consideración de trabajadoras esenciales, lo que nos ha llevado a estar en primera línea de fuego en todo momento, aun cuando en los inicios del COVID carecíamos de las medidas de seguridad necesarias.